muy buenas amigos y amigas bienvenidos a toxic game channel hoy venía haciendo ya hora de hablar de los juegos de sega mejores juegos de acá. Aquí estáis viendo unos cuantos, no, por ejemplo el Sony, podemos ver el Cazafantasmas, el Shinobi, en fin, muchos juegos, vamos a hablar, no de todos los mejores, ni siquiera va a ir en un orden eh, específico, pero vamos a hablar, por supuesto, de grandes juegos que estuvieron en esta plataforma desde la SG-1000 hasta la propia Dreamcast han pasado muchas la Master System luego, después de la Master System, de la consola por cierto llegó la primera Mega Drive y no contentos con eso hubo hasta una segunda e incluso una tercera parte de esta consola eh, nuestros amigos brasileños la conocen muy bien Tuvieron como cuatro años más todavía usando la Sega Mega Drive 3. Comencemos este periplo con un gran juego que todos conoceréis es ni más ni menos que Rampas World Tour. Estamos hablando de un juego en el que tú te adentras en el cuerpo de un gran monstruo y tienes que destruir la ciudad e eh, incluso luchar contra el ejército y con otros monstruos. Muy gran juego muy recomendable incluso en estos tiempos teníamos que hablar como no del mítico outrun un juego que en principio nació en como veis en master system ha estado en todas las plataformas prácticamente ha estado también por ejemplo en la pcp la temática lo podía hacer más sencilla es un juego de conducción como veis eh, si queréis ser unos pro en estos en este juego en concreto hazle caso a tu chica porque de ahí depende toda tu relación así que cuídense de no hacer nada que la pueda molestar este juego y otro fueron la delicia de las salas y recreativos aquellos con esas máquinas tan bonitas. Puede que algunos os suene o otros no, pero si veis estas imágenes seguro que sí. El juego es Counting House. No puede ser más sencillo. Esta familia no podía darnos tantas alegrías como las horas y horas de juego que tiene. El personaje, aquel verde que está apareciendo, tiene como misión principal, asustar a una familia y echarla de su casa, por miedo del miedo claro, una, la típica familia millonaria, ya sabéis, aquí, aquí podéis ver los personajes eh, nuevamente, un gran juego muy recomendable. Splatterhouse, si Mario tenía que defender y salvar a la princesa, nuestro amigo también tiene que hacer lo mismo, solo que tiene que pasar por el lado más gore de los videojuegos. Un juego muy lleno de sangre, de vísceras, con monstruos prácticamente de Lovecraft eh, y una jugabilidad perfecta. Tanto Splater House 1, sobre todo como la segunda parte dan un salto equitativo a la consola de Mega Drive. Es un juego muy disfrutable para todos aquellos que puedan jugar a un juego de estas características y que tenga la edad, claro. Muy recomendable el juego. Como olvidarnos también de Aladdin, el punto fuerte de este juego aparte de que es una película de Disney, es las mecánicas que tienen, que son increíbles para 16 bits, el personaje vez, puede subir, pelear, luchar, coger manzanas, ir subiendo de nivel, comprar incluso como veis elementos para poder jugar, así que es un juego perfecto, 10 de 10. Bien, ya sabéis que muchos de los RPGs son de Nintendo y que Mega Drive siempre ha tenido eso de que no tenía tantos RPG. Aquí tenemos el Light like Crusader, uno de otros RPGs que tiene también Mega Drive y que es Gloria Bendita. verdad Es un gran juego y bueno, como antiguamente pues teníamos que aprender eh, inglés mismo tiempo que jugábamos. Así que, bueno, vamos a ir a por el siguiente. Lo cierto es que desde su nacimiento de Master System hasta el día de hoy, nadie puede olvidar este gran juego de ninjas que es Shinobi. Aparte de, de sus escenarios perfectamente diseñados y de su jugabilidad, magias, etcétera, etcétera, este juego que nació, como digo, en la Master System, eh, contaba con muchas mecánicas bastante buenas. Otro juego muy recomendable dentro del ecosistema Mega Drive. Por supuesto SEGA ha tenido una evolución increíble durante todos estos años, de hecho haremos un gran micro documental sobre Sonic y solo sobre Sonic, pero este juego Sonic 2 Qué es lo que tiene aparte de entrar dentro de los grandes ¿no? eh, con su temática no tan, aparentemente tan sencilla y que se puede ya prácticamente jugar en todo pues el poder convertirse en un super saiyan de nivel 3 esto lo podías conseguir con 100, anillas, 100 eh, anillos y luego, pues te convertías en un puto fucker. Antes de terminar el vídeo con el último juego, eh, haremos una pequeña mención a juegos como Fatal Fury, Mortal Kombat, Comic Zone y todos aquellos que hoy, hoy no han podido entrar en la lista, Mortal Kombat, por ejemplo, ni más ni menos llegan al juego, ¿no? Eh, pero, bueno, pues vamos a ver aquí unos cuantos eh, antes del último.